Podemos contar con la presencia de un nuevo participante, de un participante que creo que está en todos los foros de accesibilidad, si no me equivoco. Eh, bueno, nos dice su nombre, la entidad a la que representa. Muy buenas, soy Miguel Valdivieso, represento a Aeromédica Canaria, una empresa dedicada al sector del transporte sanitario y al sector sociosanitario mediante residencias de mayores, de discapacitados, y por otro lado, también nos dedicamos a, a la infancia y juventud, al tema de niños de acogida y eh, al tratamiento de drogodependientes en la ciudad de Las Palmas. Bueno, las, estas ferias eh, tienen algo muy importante y es que sirven de punto de encuentro a, a un montón de profesionales, de empresas, de ONG, donde compartimos experiencias, eh, valoramos eh, las capacidades de uno y de otro vemos y, y aprendemos todos de, de todos y como decía el, el sabio entre todos lo sabemos todo Eso, eh. y de alguna manera pues eh, no solo es para exponer al público en general a nuestros mayores a nuestros discapacitados pues las diferentes opciones que tienen sino también a, a lo que es la sociedad que vean un poco eh, pues la cantidad de gente, de profesionales, de entidades, algunas desconocidas, algunas más conocidas, que nos dedicamos en cuerpo y alma a atender a aquellas personas que más lo necesitan o a aquellos sectores más desfavorecidos.